Purchase your tracks today. ¿Quién? El MC Raxo ¿Con quién? Con el pobre Cavazos uh. La zona loca M. King Records De nuevo perro Nadie ha podido tumbarme desde de que ¿Quién sabe cuántos intentos? Todo lo que digo lo vivo Ya saben que la historia no me la invento Te apesta la boca cague de tanto que tiras como de unos mentos Y pa' que les quede claro pongan una base, yo la reviento Intentaron traicionarme muchas veces es de lo que presumes, es lo que carece Llegó el tiburón, es mejor que race Recuerda que tú namen como a los peces Llegó mi hora y no pienso parar A los envidios se les doy de qué hablar Relájate compa, se vale soñar Que en tu vida me vas a superar Se vale soñar, más no alucinarse Tranquilo de lanza, no venga a pasarse Estilo propio, nada de copiarse Mis rimas tan listas pueden prepararse en Monterrey, próximamente Vancouver La primera ley, no te subas a la nube Aparezco en las rolas que ponen hasta los del Uber Si tu cuerpo tía ya aparezco Freddy Krueger No bajo, no bajo, van Bandera, viviendo en un mundo de loquera las rimas las hace cualquiera, pero el estilo que tengo ya no lo tiene cualquiera. No bajo, no bajo bandera, viviendo en un mundo de loquera las rimas las hace cualquiera, pero el estilo que tengo ya. Me yeah. un cigarro por la mañana y me pongo bien charro. Así es mi rutina y me vale verga. Sus comentarios, total, es de a diario, nada más miro y callo. Nada más póngase verga si lo topo por el barrio. Me la paso relajado, dejando legado. Me gusta el business, me gusta lo malo. No me ha importado que de me han hablado. Simón, soy huevas y bien marihuano. Dijeron que eran buenas para nada. No se cansan de dar puras mamadas, puro pendejo de cola parada. Por mí que se lo lleve la chingada la paso con toda la banda loca. Me la llevo de pero me buscan las broncas. Aunque la vecina siempre me monta la chota. Primero se muere Chabelo y yo dejo la mota. Me gusta el desmadre, me gusta la calle. Fumando, montan donde quiera que me halle. El estilo malandro sin ningún detalle. Cuidado, Cuidado si la, la cagas me porque me se hace despapalle. Yeah. bajo, no bajo bandera. Viviendo en un mundo de loquera. Las rimas las hace cualquiera.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 Otra vez, juntos de nuevo M. King Records Y esto dice, o oh, esto dijo así